Hola, estamos aquí con Juan Antonio y el Colegio de Educación Primaria de Alpartir en la provincia de Zaragoza. Este colegio ha sido premiado eh, tanto por la Comunidad Aragonesa, la Comunidad Autónoma de Aragón, como por el Ministerio de Educación en 2014 por buenas prácticas docentes en convivencia e inclusión. Entonces, le vamos a hacer una serie de preguntas muy breves acerca de, de las cuestiones de convivencia. Me <risa> eh, la primera pregunta, muy sencilla. ¿Por qué crees que es importante trabajar la convivencia en, en las edades tempranas, en, en infantil y primaria? Yo creo que es importante trabajar la, la convivencia en, en edades tempranas porque cuanto antes empecemos en el alumnado, a inculcarle pues, valores ¿no? que conllevan la, la convivencia, de respeto, de nuestro trabajo de, de emociones que se acompaña, pues tendremos más recorrido para poder desarrollar todo lo que, lo que implica el trabajo de, de convivencia. Entonces, eh, claro, todo esto ha bastado, ¿no? pero es como... El, establecer ¿no? las la primeras la primera semillas ya desde, desde infantil, eh, bueno, ya desde casa, los primeros años, pues determinante todo el tema de, de convivencia, de normas y demás, ¿no? De 0 a 3 años. Pero bueno, cuando se incorporan al sistema educativo, pues que ya se establece como otro, otro entorno en el que el es importante la relación entre, entre las personas y otros, bien entre compañeros y compañera con docentes, la familia y para eso hace falta pues, un plan de, de convivencia que contemple pues, todas esas relaciones eh, no solo cuando hay conflictos, sino en la prevención de, de conflictos y atender a los distintos ámbitos de la convivencia, como puede ser cuidar las personas, cuidar las relaciones y cuidar el entorno. Entonces, entendemos que cuanto antes empecemos en esa línea de, de trabajo, pues será mucho más, más productivo, ¿no? Bien, una segunda pregunta. ¿Qué estrategias y métodos y estructuras han funcionado mejor para trabajar la convivencia y en qué se ha notado? Mira, por la estrategia, el, bueno, la, la, más, la más importante, la más importante eh, ha sido y está siendo eh, la formación del profesorado el contar con expertos en convivencia, ¿no? por así decirlo, que nos marcaran por dónde ir trabajando. Eso es lo que nos ha permitido es, pues no estar con ocurrencia, sino que basándonos pues, en evidencia de lo que está funcionando, pues implantar esa estrategia en el, en el cole. Entonces ahí, pues bueno, tenemos estrategia, pod podríamos llamar, ¿no?, de, de de participación del alumnado, como puede ser la participación del alumnado de, de, de primaria en, en consejo escolar, la puesta en marcha del programa de, de alumnos ayudantes, de mediación, el, todo el trabajo que hay de emociones, porque lo que vemos es eso, que, que con la participación de, del alumnado pues, se, se previenen muchos mucho de los conflictos que, que se dan en en el colegio, que tampoco nos gusta llamarlos conflictos, sino que son situaciones problemáticas, ¿no? Pues que hay que tener como protocolos de, de actuación. Hay algunos, pues que sí, a lo mejor vienen más por parte de los docentes, pero hay otros muchos que se pueden solventar desde la relación con el, con el alumnado. Claro, todo eso, ¿cómo lo entienden las niñas y niños, ¿no? Pues tener una constitución escolar, por ejemplo, pues donde ahí se recoge cómo resolver pues todos estos conflictos y ahí pues ya aparece la figura de los, de los mediadores. Eh, lo que hacemos con, esto está pues, muy estudiado, ¿no? todo el tema de alumnos ayudantes, pero se hace pues como un sociograma de vez que el alumnado pues reúne los perfiles, se hace formación con el, con el alumnado, se establecen los protocolos, una confidencialidad de todo lo que se va tratando, pero luego está también lo que te apuntaba del trabajo emocional, para que un niño y una niña diga eh, me siento mal por esto, pues hay que trabajar todo eso ese vocabulario ¿no? de expresión de, de, de sentimientos, de reconocimiento de las emociones, para que llegue, ¿no? Y luego otra parte muy importante que estaría lo que te decía de la forma hacia esto, de la comunicación crítica de armas, por ejemplo, ¿no? Pues como con los niños y niños, pues.. Eh, en la formación, pues lo, lo animamos a utilizar la paráfrasis. Pues cada vez que tiene un problema, decir, Pues quieres decir que te ha pues, pegado, muchas veces que me ha pegado? ¿Quieres decir que te ha pegado? No, que estábamos jugando y me quería pegar. ¿tá? O sea, que todas esas técnicas, ¿no? De, de, de pues, eso sí, que sí. es la comunicación crítica. ¿Y desde que estableciste estas estructuras en que no haces la mejor? Pues mira, esto el, en cuanto a, a incidencia no. de, de conflictos que puedas tener, ¿no? En el, en el cole, que esto. Eh, Administrativamente sí. se traslada a lo que enviamos a los colegios, que está como catalogado uh -huh. ¿no? los, los distintos conflictos que hay, sí. pues ya llevamos años que son cero, o sea que, <risa> porque eh, antes está esta, esta prevención, prevención. Claro, y sobre todo lo notamos en las metodologías, ¿no? Cuando desde el apostamos por el uso de metodologías activas, ¿no? De trabajo cooperativo, de aprendizaje uh -huh. de proyectos, pues te das cuenta de los primeros años ahora, pues que faltaba. Pues esa, esa convivencia ¿no? en, el, en el aula para que pudieran trabajar niño y niña juntos, que eso ahora lo tenemos, porque están las herramientas, que de normas, situación y demás, que todas las niñas y niñas conocen, que es necesario para trabajar por, por proyectos. Está claro que si cada uno trabaja individualmente en su pupicle, pues ahí hay un problema de, de convivencia. <risa> los problemas se crean cuando tienes que, que desarrollar una tarea común. Y luego lo vemos, por ejemplo, en los recreos, porque las normas que se ponen en el cole pues trabajan en régimen asambleales, se decide en asambleas, se llega a un consenso, entonces, claro, trabaja en asamblea supone pues llegar a acuerdo y para llegar a acuerdo hay que tener argumentos y entonces las niñas y niños ya los ves pues que la participación en las en la asambleas que, que hacemos de, de centro pues ya su, su, dan su argumento de por qué establecer la esta norma, porque la otra y si es vivida es respetada claro entonces es un poco lo que es específico de la convivencia en el ámbito rural. Bueno, uh, yo lo definiría lo mejor como ámbito rural. Bueno, sí, por las características de la escuela, ¿no? sí. Mira, cuando hablamos de, de convivencia, para que sea un éxito nuestro proyecto de convivencia, podemos recurrir, por ejemplo, al proyecto Includi, que el que se hizo hace cuatro años, creo, de la Unión Europea, donde se establecía eh, un estudio en aquellos países miembros de la Unión Europea que eh, se analizaron pues, centros educativos que tenían éxito en, su, en sus proyectos. Y, eh, teniendo por éxito educativo, pues la mejora del rendimiento escolar como el, la mejora de la, de la convivencia, lo que tú te proponías, ¿no? de, de, de mejorar y había dos elementos comunes en todos estos centros educativos que era la participación o la organización del alumnado en grupos heterogéneos y la participación de las familias y la escuela rural por definición somos heterogéneas uh -huh. y participan las familias uh -huh. entonces creo que son dos claves del éxito ¿no? del proyecto de convivencia en Alparti que en los proyectos eh, participa todo el alumnado por ejemplo asambleas pues con grupos heterogéneos uh -huh. en la organización ¿no? que, que hacemos porque el cooperativo ya estamos mejorando la convivencia en una norma las normas de trabajo y demás. Lo hacemos con grupos eh, heterogéneos, desde infantil hasta, hasta sexto, organizamos los, los grupos. Y luego la participación de las de la familias, tanto dentro del aula como en todas las actividades que, que se organizan. Entonces, para mí, la escuela rural tenemos esa ventaja, la cercanía de la familia y la heterogeneidad del alumnado, que muchas veces lo que hacemos es al revés, poner una raya en el suelo, que hasta aquí llega la familia y homogenizamos alumnado en, en grupo. Esos son las dos errores. Pues. Claro, entonces yo creo que una de las ventajas que tenemos la, la escuela rural sería dos Muy bien. Bueno, y por último, ¿cómo viven el paso del, del colegio al instituto los alumnos en el tema de convivencia? Pues mira, el paso de una etapa a otra, ¿no? De este caso de primera y secundaria, yo creo que el alumnado lo vive con incertidumbre pero con seguridad, sobre todo por, por parte de las familias, ¿no? que, porque las familias también participan en la formación que hacemos de, de convivencia en el, en el centro. Entonces, ven que tienen las herramientas que les pueda ayudar a superar esa, esa transición de, de primaria a secundaria. Herramientas, pues, todo el tema de trabajo de, de emociones, o el trabajo que hacemos de pantalla, de pantalla sana, de todo el, el tema de acoso escolar. O sea, que ahí tienen clarísimo las formas de, de actuar y, y cómo el, el, la respuesta que, que, que tienen que dar cuando ven un caso de estos, pues cómo canalizarla. ¿no? Entonces, claro, un periodo de incertidumbre en cuanto a edad y en cuanto a, al, al cambio de, de etapa, porque va, en el caso de la escuela rural, de un centro pequeño a un macrocentro, pero eh, lo que vemos, porque la ventaja que tenemos en la escuela rural es el seguimiento que hacemos después del alumnado cuando está en secundaria, porque el primer trimestre, pues está en ese, ese periodo de incertidumbre pero que luego ya pues, oye, pues, se, se normaliza y hay veces pues, que en secundaria pues, tienen la oportunidad de participar también, ayudantes o pues, en biblioteca. Entonces ahí eh, ven que eh, se va creando un, un nuevo entorno en el que se ven seguros y pueden, y pueden participar. Entonces, pues, eso, como una, una progresión ¿no? que, que poco a poco, pues, conforme van pasando los cursos en secundaria, pues lo, lo, lo superan, pero que al principio sería sí un poco de, de incertidumbre. ¿Y estas habilidades de base de convivencia luego en el centro de referencia comarcal de secundaria les sí. sirven? Sí, claro, porque, claro, ¿qué ocurre? Que en secundaria, bueno, no en secundaria, también en primaria no ocurre eh, que tenemos el hándicap en la, en la zona rural de la movilidad del profesorado, que de media nos cambia pues más o menos el 60% de las plantillas docentes, entonces no pueden tener continuidad los, los proyectos de biblioteca sí. o de convivencia. Eh, si coincide que cuando van al instituto, pues hay un programa, de, de alumnos ayudantes y demás, y ahí pueden pueden colaborar, pues colaboran porque ya tienen esas herramientas, ¿no? O esa, esos valores de, de, de participación y, y, se, y se involucran, que también lo hacen en, en la localidad, ¿no? El, aquí pues tenemos consejos de infancia y los niños y niñas van participando, o sea, que cuando tienen oportunidades, como tienen esas habilidades, pues en cuanto encuentran un, un hueco, ¿no? Donde pueden participar, pues lo, lo hacen. Muy bien.